Tenemos a la jugadora del partido de Lautaro de Wynn... ...que anotó tres goles, goleadora en esta instancia... ...de la Copa de Primavera JCP, Kirna Muñoz... Eh, ...te felicitamos por supuesto por haber sido la goleadora... ...y ahí tienes tu, tus premios de nuestros auspiciadores... Eh, ...cuéntanos cómo estás y cómo te sentiste... ...de haber sido la goleadora de este partido. Eh, hola, buenas tardes, eh, agradecida de los auspiciadores los regalos... ...estuvo muy bueno el partido, eh, el primer tiempo aguerrido salieron todos los goles, eh, hemos entrenado caletas, así que se vio todos los frutos acá en la cancha. Sí, eso es verdad, eh, ciertamente ustedes no han parado en toda la pandemia, así que se las han arreglado para entrenar como sea, y eso se notó hoy día, fue un 6-0. Y quiero preguntarte también, ¿cómo se toman en esta victoria? Que fue una, una goleada, entonces eh, porque también es la primera competencia como oficial que tienen después de todo este tiempo de, de COVID-19. ¿Cómo se toma en este triunfo para ir empezando ya lo que será la competencia? Con mucha alegría, estamos muy contentas todas porque no hemos sacado la cresta, <risa> perdónme el vocabulario, pero... Sí, de toda la pandemia nos levantamos a las 6 de la mañana para entrenar en el Parque O'Higgins. Eh, no hemos parado hasta el día de hoy, así que... Gracias también a los auspiciadores y al campeonato que se sacó JSP. Todas estamos agradecidas de eso y... Y ahora se están viendo todos los frutos, como dije, y, y ya quedan eh, como eh, las próximas fechas eh, a seguir, a seguir luchando y estamos toda en la misma sintonía, agradecida también de las profes que siempre se mueven, a los piciadores nuevamente y nada, pues todo se ve ahora en la cancha. Eh, felicidades Kirna y bueno, la Copa es, eh, Primavera JCP sigue y van a tener un partido el próximo fin de semana eh, ante Deportes Melipilla. Eh, ¿Cómo se van a mentalizar para eso? ¿Cómo, cómo van a trabajarlo para, para poder, ojalá, conseguir otra victoria? Con las mismas ganas, siempre uno en el camarín, todas mis compañeras, independiente, aparte del entrenamiento o la táctica que tiene nuestra profesora, eh, estamos muy unidas. Entonces tenemos un, un gran grupo y eso es muy fortaleciente en cuanto al equipo. Así que vamos con todo y queremos eh, campeonar. Esa es la meta. Mucho éxito Kirna y a Lautaro de Wynn también. Muchas, Muchas gracias. gracias, los regalitos.